Hey guys, vlog hey guys, 380. En el capítulo 378 le mandé saludos a mi tata por el número. Porque mi tata trabajaba en una micro en la línea 14 en Central Placer. Su micro era la 378, o sea, todas las micros de la línea de la empresa tenían un número para llevar un registro interno y la de él era la 378. Era una micro, en realidad... En honor, a, en honor a la verdad, no era realmente una micro. En ese tiempo lo que se hacía es que tomaban camiones, el, el, no sé cómo se le llama, el, el chasis de un camión, y se adaptaba en la carrocería y todo eso para que fuera, para que funcionara como micro. Era una micro bien roñosa en verdad. De hecho, como que el chiste en la familia era, le decíamos la Pullman, porque era tan roñosa que era como era sarcasmo. Tenía, las puertas se abrían manualmente. Mi tata tenía como una palanca al lado de, de la pecera para abrir la puerta de adelante y la puerta de atrás tenía, se abría con un sistema de aire. Tenía el típico timbre con el cordelito. Sí, tenía eh, la, la palanca de cambios. Cuando frenaba se iluminaba. Era una micro bien reñosa, pero era su micro y era la 378. Y, y para mí es importante ese número porque relaciono la 378 con mi tata. Y es porque cuando chico, muchas veces lo acompañé a trabajar. Su línea era la, la 14, que iba desde el Cerro de Recreo, que está en Viña, hasta el cementerio en Valparaíso. Entonces yo chico, tengo vagos recuerdos, pero iba de parrillero cuando llegábamos como al final de la ida, bueno ahí descansábamos qué sé yo, pasábamos al baño y todo demás y nos tomábamos un mote con huesillo, porque en Valparaíso el cementerio es como el lugar para pa tomar un mote con huesillo. Entonces por aquí se ponían como, acá creo que, a ver si es que esto lo muestra. Aquí mi tata está haciada la micro, entonces en uno de esos locales vendían el mote con huesillo. A la vuelta Um, um, pasamos por un local eh, um, en placeres que se llama La en un almacén muy chiquitito, que sé yo. De ahí mi tata me compraba un néctar. Que en ese tiempo, para mí, tomar un néctar era como, no sé, era como algo súper, súper exclusivo, era un lujo enorme. No, no todos los días te podías tomar un néctar, y pero mi, mi tata me compraba un néctar esa, en ese negocio. De hecho, por aquí ahí lo tengo, mira en ese pequeño mini market y nos tomamos un néctar con mi tata así que por esa razón ese número es especial eh, porque me conecta con mi tata ese capítulo salió el lunes eh, un lunes 4 y al día siguiente me llaman por teléfono que una llamada que tenía muy presente que podía suceder en cualquier momento como que igual es una llamada que tenía la esperanza de que Ojalá llegue lo más tarde posible. Como ya les he contado antes, como que mi tata... Es mi tata, pero no compartimos como vínculos sanguíneos. Eh, con mi abuela se conocieron cuando ellos tenían 20 o 21 años. Y mi abuela ya era madre de tres hijos. tío Pedro, mi tío Quiano y mi mamá. Y por otro lado está mi tata, que con 21 años eh, ya se hace cargo de esta familia y se convierte, no en ese momento, pero más adelante se convierte en mi tata. Mi tata tenía mucho talento para dibujar, para pintar, era, tenía harta habilidad artística. En Valparaíso las películas se veían en los teatros. Y la primera pega de mi tata fue en el teatro Metro. Las películas llegaban en, en dos rollos y también incluía un afiche para ponerlo como a la entrada del teatro. Entonces la tarea de mi tata era tomar ese afiche y reproducirlo en una gran pizarra, eh, pizarra negra y con pintura así tiza, él tenía que copiar ese afiche a ese, a ese gran dios Por lo mismo era muy muy muy fan de las caricaturas, de, tenía muchas revistas como de de Topase era muy fan del Condorito, así como, era muy fan de las películas y como de los temas de guerra, así como Segunda Guerra Mundial, entonces tenía muchos cómics de que se llamaban combate, que mostraban muchas de las batallas del, de la Segunda Guerra Mundial. y, era, y era, un, era un hombre muy ingenioso, o sea, siempre andaba como, era muy busquilla, siempre tenía proyectos, buscando la solución de hacerlo más fácil, de hacerlo más simple. Um, de alguna forma era un, un diseñador de experiencia, un proto diseñador de experiencia. Era un hombre de altas contradicciones, era reservado, era como muy, muy reservado. Pero por otro lado, siempre era como, entre comillas, el alma de la fiesta, siempre tenía la talla, siempre tenía muy rápidamente, eh, siempre tenía una forma de hacernos reír y quitarnos una no sonrisa. Sé, no sé, mi tratate era más, como más conservador y de derecha, um, pero por otro lado, eh, siempre contaba con mucho orgullo la vez que le dio la mano al presidente Allende. La empresa de transporte era una empresa. Nacional, estatal, compraron unas máquinas, unas Mercedes 38, 386, 368, no me acuerdo bien el modelo. Le tocó en la plaza Sotomayor presentar frente al presidente. Tuvo que parar al lado de la máquina, qué sé yo. Y Salvador Allende lo saludó, le dio la mano, le preguntó qué tal las máquinas. Y tata, me gustó, tam, que estaban súper bien. Siempre, y bromeaba mucho, o sea, había muchas, muchas cosas que me tratan nunca supe si la estaba diciendo en serio, era una broma más eso siempre lo contó como como con un dejo de orgullo que no siempre me llamó la atención Tata no le gustaba tenía problemas como con el sufrimiento siempre siempre nos regaloneó a todos los a todos los más chicos porque no, no, no le gustaba vernos llorar y por eso también siento que Siempre le gustó tirar la talla. En algún momento en la, en la dictadura lo tomaron preso por alcance de nombre. Sacaron la cresta y media una semana. Pero esa otra persona era sospechosa de estar suscrito a una revista comunista. Y por esa razón le pegaron... Sacaron la chucha una semana entera, siete días. Mi tata en algún momento, claro, tuvo que... Cada uno lleve, sabe cómo lleva sus cruces, ¿no? Pero contaba esta historia y siempre, siempre la contaba echando la talla. Como que él le, le veía al lado, bueno, el lado chistoso. Siempre se mantenía ahí, siempre le gustaba y disfrutaba mucho sacándonos risas, eh, sacándonos alegría y todo demás. Entonces ese martes recibí la llamada, recibí la llamada que mi tata había fallecido de un ataque al corazón. Y bueno, no... Saqué los permisos eh, y me fui a paraíso Lloramos mucho. No, no les voy a mentir, lloramos mucho. Era el tata de todos. Pero también no sé si es porque no, lo, no veía a mi familia hace ocho meses atrás. Eh, o, o esta alegría que tenía mi tata. Que, sí, nos daba pena, pero, pero no, no podíamos no disfrutar y reírnos con sus historias, con los recuerdos que cada uno tenía, como que como que mi tata nos hizo la vida muy feliz a todos. A todos. A todos, a todos. Cuando entré al, al Dudoka a estudiar el diseño, eh, en ese momento echan a mi viejo. Eh, la pega de mi viejo incluía que viviera en, en el edificio donde trabajaba. Echarlo, teníamos que entregar la, el departamento y mi papá tenía, teníamos nuestra casa entonces la, la tenía arrendada, entonces tuvimos que irnos donde mi abuela y mi tata a vivir un tiempo pa, mientras nos devolvían la casa. Como buen chofer de micro mi tata siempre se levantó muy temprano y, y después de jubilado siguió levantándose temprano, una, era un hábito que no, no se pudo sacar de encima. Tenía algunas clases muy temprano en el DUOC y era el, mi tata el que me despertaba. De repente lo veía por, por sobre el hombro y como ya es hora y muy vestido él siempre con, con una boina un yoque o algo y me tenía el calzón listo entonces yo me bañaba qué sé yo me vestía salí de la pieza me tenía el desayuno pan batido con huevos revueltos que lo hacía de una forma especial porque él, lo revolvía antes le echaba un poquito de agua para que se mezclara todo entonces estaba conmigo se tomaba un té conmigo conversábamos eh, eh, yo lo que hacía ahí, como que desde la casa de mi abuelo había una escalera infinita que llegaba a, a la caleta portal, es donde pasaba el tren. Entonces, por ahí, por ahí está la casita ¿está? Y acá, acá como que había un muro, entonces si empezaba a bajar por acá ya dejaba ahí de verte, o sea, ya no ves pues. Entonces yo bajaba por ahí, bajaba por ahí, me iba por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, y llegaba a la estación la estación portales para irme a, a Chorrillos. Yo, bueno, después de tomar el desayuno, que él me había preparado todo lo demás, agarraba mis cosas, y, y él salía conmigo, me iba a dejar. Me dejaba, o sea, él se quedaba en la puerta. Entonces yo que bajaba, bajaba, bajaba, bajaba, hasta que... Si seguía bajando, me, me iba a perder, pues ya no, no me iba a ver. O sea, en ese momento como que yo me daba vuelta y... Y la primera vez me, me sorprendió mucho ver lo que todavía estaba ahí. Entonces yo me daba la vuelta y lo vi ahí, así que lo saludaba. Él me saludaba de vuelta y me iba. Y siempre me dio la sensación que él seguía, seguía ahí. De hecho, después mi mamá me decía que se quedaba hasta que yo no estaba. Y eso lo hacía todos los días, todos los días que tenía que irme temprano. Me despertaba, me preparaba, me prendía el califo, me preparaba a desayuno y me iba a dejar la puerta. Y. Siempre pienso que no, no tenía por qué hacerlo. Y en ese tiempo yo tenía 19 años, entonces, como que también. Eh, sí, era bien regalón, pero no. No, no me da vergüenza. Estoy como súper orgulloso de, de tener 19 años y que mi tata eh, aún me quisiera tanto con sus acciones con, con con con todo lo que hacía y no solo a mí sino que a a todos sus nietos los convirtió en sus nietos porque no como que me me pienso es como no tenía ninguna obligación de de querernos tanto y nos quiso tanto nos quiso demasiado nos quiso mucho a todos él no hizo diferencia con nadie con ninguno con ninguno de mis primos mayores ni con ninguno de de los que, los que estaban a mí, en, en mi generación, ni los que vinieron. No hizo, no hizo diferencia con ninguno. A todos nos amó muchísimo. José Mario Figueroa Campos. Tenía 87 años. Ay, lo único que puedo hacer ahora es como... Así como lo hacía cuando bajaba a tomar el tren para irme a la U. ¿Quién lo es? Pobre payaso, el de la cara pintada, con su alma destrozada y roto el corazón, lágrimas ruedan por su cara en